Concentrado en su trabajo, un artesano fingía que cada Cristo que hacía una alma salvaba. Pero dentro, muy dentro, escondido en lo profundo de su corazón, también él sabía que cada Cristo que hacía era una moneda más en la fortuna que ya tenía. Había sido bendecido con el don de la artesanía, decía el padre Manuel, para ser cristos, hermanos. No hay nadie mejor que Él. Si no lo he de saber yo, que el mundo lo he recorrido, gracias a mi vocación. Por eso debe apoyarlo toda la congregación. Pongan Cristos en sus casas. Les servirá de protección. Les hará mantener la fe y recordar la crucifixión. Además, en cualquier rinconcito de la casa debe estar la presencia del Señor pues una casa por más decorada que esté sin un crucifijo hermoso, dígame qué es sin una morada terrible y ya saben para quién. Ah, y el día de la kermés no se olviden de la rifa que va a haber. Pues ese día, hermanos, uno de ustedes va a ser el ganador del Cristo de mármol, una obra que este gran artesano labrará minuciosamente para que en ella quede la imagen perfecta de la figura del Hijo de Dios, que con mi bendición y el tiempo, les aseguro, multiplicará su valor. Aquel artesano airoso de su fama y su virtud, se dijo para sí mismo, ¿cómo no voy a hacer a Jesús? Si ya he hecho la barca de Noé, el monte Sinaí, la imagen de cuanto santo me han pedido por ahí. Además me gusta la competencia, y eso lo sabe el Padre Manuel, por eso voy a lucirme más esta vez. ¡Oh! Que si se llega a impresionar, estoy seguro, casi seguro, me invitará a viajar con él, y ya en el extranjero, la vida que me voy a dar, pues es bien sabido que el que fama llega a tener, hasta por un error, gana un millón, que no me lo gane yo, jaja que cuento con la protección del Padre Manuel y de Dios, pues ambos están seguros que haré el crucifijo más bello que Ojo Humano jamás vio, el madero que sea de roble, el cuerpo de mármol, los clavos de oro y la placa por supuesto de plata, ah, y la corona que sea de oro también, pero eso sí, sobre Jade lo postraré, para que todos se maravillen con él. El día de la quermés, ¡qué triunfo voy a tener! Hasta puede que me ordenen otro igualito a él. Y algo muy importante que lo tengo que anotar, porque no quiero que por ningún motivo se me vaya a olvidar, es que nadie lo puede ver, ni mucho menos tocar, para que cuando anuncien al ganador las miradas de asombro, los aplausos de emoción, la radio, la prensa y la televisión, nos acompañen a los dos, por supuesto, al Cristo de mármol y a este servidor. Con sus dotes y maestría, aquel artesano empezó a tallar el cuerpo de Jesús. Cada golpe sobre el mármol parecía darlo con un fin, que aquel crucifijo semejara el dolor y la expresión de un mártir a la hora de morir. Entre sombras y matices logró resaltar, las costillas más que todo lo demás, pues eran símbolo evidente de pobreza. Pero ahora le ayudarían a aumentar su riqueza. Tampoco olvidó el detalle de la lanza en el costado, el desgarre de tendones, los azotes, los músculos deformados, la rodilla semiabierta, las manos y los pies, la túnica anudada en su cintura, su ombligo, sus pechos, la sangre corriendo sobre su piel pues la armonía del dolor era su meta en aquel Cristo de mármol reflejar, porque sabía muy bien la técnica para promover la venta de los Cristos en la kermés. Después con mucha sutileza empezó a labrar el cuello, simulando la posición vertical del rostro del Cristo crucificado. Pues quería crear un rostro diferente, tan diferente que sorprendiera a toda la gente y cual demente esforzándose con su mente bailó su cincel al compás de las fisuras falsas haciendo de aquel rostro un plasma de agonía que brotó frente a sus ojos de la nada y de repente anunciando vida y anunciando muerte con el resto del bloque de mármol formó el cabello rasgando cuidadosamente cada hilo de su pelo y cual si fuera catarata reventando milagrosamente desde un cerro, logró darle fin hasta su hombro izquierdo. ¡He aquí mi obra terminada! exclamó el artesano. ¡Sólo falta la corona, que debe estar bien enlazada, para poner las espinas con las puntas afiladas, el madero ya está listo y los clavos bien pulidos! Será cuestión de paciencia y podré terminar el Cristo. Y debo tejer la corona con una trenza convencional. Hará juego con los clavos y las espinas de plata también. Y no me dio olvidar que la placa de plata también es. Si no lo sabré yo, que la Biblia ya me la leí. Y ni Salomón lucí una vestidura así. Y las cuatro letras, cuidado, cuidado, no las debo confundir. I-N-R-I —¡Inri! ¡Ajá! El padre Manuel se sentirá orgulloso, y sintiéndose el padre orgulloso, ¿qué más me puede importar a mí? Solo faltaba el ensamble de aquel Cristo de mármol, producto de un gran artesano, pero con ambición humana. El hambre del triunfo y el dinero eran su ideal, que por supuesto estaba muy lejos de todo lo espiritual pues la soberbia en el arte también se suele dar, cuando no se aprecia el don, sino la competencia terrenal. Es ahí cuando se pierde el eje del respeto celestial, y hombre contra hombre se empiezan a enfrentar por la sed de un aplauso, unas monedas o un pedestal. Ya casi al atardecer, aquel Cristo estaba montado, limpio y reluciente, más limpio y reluciente que el artesano que lo tenía enfrente. Sólo faltaba su firma para terminar la obra que había diseñado. Quería una firma profunda, misteriosa y rara. Tan profunda, misteriosa y rara, que nadie en el mundo se la imitara, pues sería esa firma lo que lo inmortalizara. ¡Ah! ¡Mi obra está terminada! Con estas manos formé al nuevo Jesús al Jesús de hoy y no de ayer, lleno de polilla y de cobején, al Jesús que brilla, no solo por su saber, sino por los metales que le logré poner, al Jesús de la tez blanca y la nariz perfilada, la boca pequeña y las manos delgadas, al Jesús de América y no de Israel. Sí, soy un genio, claro que soy un genio, y eso mañana el mundo entero lo va a confirmar. Me haré llamar, el artesano de las manos mágicas. ¿O sonará mejor el artesano preferido de Dios? Pero basta de pensar, ¿qué piensa el padre Manuel? Al fin y al cabo recibirá de mi obra sus regalías también. Ese padre Manuel, en vez de padre comerciante, debió ser, porque eso de la kermes y el diezmo lo maneja muy bien, pero que Dios lo bendiga y a mí también. Seguro de haber terminado su obra, aquel artesano decidió poner en una caja el Cristo de Mármol, una caja cualquiera, para evitar la curiosidad de los extraños, ya que tenía temor de que algún ladrón robara su creación. Pero al tratar de cerrar la caja escuchó, ¡Quítame los clavos! ¡Quítame los clavos! Que hace siglos me bajaron de la cruz. ¡Quítame los clavos! Aquel artesano ambicioso e incrédulo de lo que escuchaba preguntó, ¿Quién habla? Soy yo, Jesús de Nazaret, hijo de María y José, el que fui profetizado por Juan el Bautista como el Mesías, y bautizado en el río Jordán, el humano y el divino, el divino y el humano el que sanó al leproso Galileo mediante su palabra y su mano, el que expulsó el demonio de la sinagoga en Cafamao, el que caminó sobre las aguas, el que multiplicó los panes y los peces, y el que convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Quítame los clavos, quítame los clavos que hace siglos me bajaron de la cruz, ¡Quítame los clavos! ¿Dónde está el infeliz? ¿Que sueña con ganarme a mí? Este Cristo es mío y de nadie más. Sal de donde estás. ¿Quieres asustarme? Pues lo has de saber. Que ni un trueno me asusta, menos una voz. Pues seguro estoy que eres un ladrón. ¿Quién dices que eres? Te he dicho que soy Jesús de Nazaret. Judío de nacimiento, el que sanó al paralítico, ordenándole que se levantara y se fuera a su casa, el que expulsó el demonio de la mujer sirofénica, el que ordenó a la tempestad que se calmara y se calmó, y el que hoy te ordena que me quite los clavos que con tanta avaricia pusiste en las manos de tu creación, queriendo lucrarte con la agonía de mi crucifixión. ¡Quítame los clavos! ¡Quítame los clavos! ¡Que hace siglos me bajaron de la cruz! ¡Quítame los clavos! Aquel artesano ambicioso e incrédulo de lo que escuchaba, se puso a temblar cuando el crucifijo se empezó a iluminar. Cayó de rodillas pidiendo misericordia, pues no sabía qué temía más, si a perder la gloria o a perder su obra. Perdóname, Señor, te quitaré los clavos te quitaré los clavos y al poner sus manos en ellos se despertó la flama y toda pieza metálica quedó convertida en nada después se escuchó el silbido del viento era un silbido leve profundo y fuerte que demolió grano a grano el cuerpo de aquel cristo de mármol solo quedó el madero enfrente de aquel artesano que por primera vez en su vida había trabajado en vano. Mi obra, Señor, ¿por qué has destruido mi obra? ¿Qué va a decir el Padre Manuel? ¿Qué voy a exhibir en la kermés un madero viejo y ahumado? Seré por todos criticado y humillado. Mejor la vida me la hubieras quitado. Tú también me has crucificado. Dime quién eres, que no tienes piedad de mí como si la tierra se partiera en dos, se escuchó con claridad una vez más su voz. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen.